Hola, yo soy Esmeralda Campos, del Tecnológico de Monterrey y lo que a mí me queda de este proyecto es una gran red de, de colaboradores, de colegas, que todos estamos interesados en, en la inclusión de las mujeres en áreas STEM y en cómo esto va a mejorar el futuro. Hola, mi nombre es Josefina Muñoz, soy de Tecnológico de Monterrey y lo que a mí me queda del proyecto WSTEM es que la unión hace la fuerza. Todos podemos poner nuestro granito de arena para que esta inclusión y esta gran red crezca y que todos enfocados eh, en un solo o mismo reto podemos eh, cambiar el futuro para lo que queremos, que es la igualdad.